Y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches, familia. Les saludan a Angel Torres, dándole la bienvenida. ...a los sorteos de Lotería Electrónica para hoy 29 de junio de 2022... ...donde estaremos celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3, Pega 4, Multiplicador... ...esta noche se juega Loto Cash y doble revancha... ...los sorteos serán certificados por la auditora Glendali Hernández... ...de la firma de auditores Aquino de Córdoba... ...Alfaro Company supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica... ...siempre con nosotros aquí...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 En sorteos y promociones Crear tu cuenta es bien fácil ¿Qué esperas? Bájala Y regístrate ya para que participes En el Second Chance Del juego instantáneo Monopoly Donde se sortearán cuatro viajes a Las Vegas Y 200 premios adicionales Estamos en un verano eléctrico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 ya todo listo, demos comienzo a los sorteos de esta noche El primero es el Pega 2 Boleto en mano y mucha suerte, noche de muchos premios Con lotería electrónica, anote el primero para el Pega 2 Es el 4, el 4, el segundo es el 3 El 3, el número ganador de Pega 2 es el 4, 3 Repito, el número ganador, el 43 Veamos cuáles son los números del Pega 3 Suerte a los jugadores de Pega 3 en el sorteo de noche. Llega el primero para el Pega 3. Comienza con el 1. El 1. El segundo es el 7. El 7 y cerrando Pega 3. Repitió el 1. El 1, el número ganador esta noche en Pega 3 es el 171. Repito el número ganador, el 171. Veamos. ¿Cuáles son los números ganadores esta noche en el sorteo del Pega 4? Suerte a los jugadores de Pega 4, vamos a ver. Comienza con el 7. El 7, el segundo. Es el 2. El 2, el tercero. Para el Pega 4, es el 8. El 8 y cerrando Pega 4. Es el 7, repitió el 7, el número ganador. En Pega 4 es 7-2.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 810 mil dólares. Mucha suerte. Y adelante con el sorteo. Cayeron los bolitos, busque su lápiz y papel. Loto Cash se lo lleva en un solo pago ahora con lotería electrónica. Llega el primero. Anótelo, es el 5. El 5. El segundo llegó. Es el 17. El 17. El tercero. Es el 25. El 25, el cuarto, ya está aquí, es el 15, el 15. El quinto en camino es el 8, el 8 y en breve conoceremos cuál es el Bolo Cash. Llegó, es el 1, el 1. Los números ganadores esta noche en Loto Cash son 5, 17, 25, 15, 8 y el Bolo Cash fue el 1. Cerramos con el sorteo de doble revancha. Y esta noche juega un premio de 115 mil dólares. Mucha suerte y adelante con el sorteo. Última oportunidad para los que combinan su jugada. Del Loto Cash con doble revancha. Le deseo mucha suerte. Vamos a ver, viene el primero. Anótelo, es el 21. 21, el segundo es el 7, el 7, el tercero llegó, es el 27, el 27, el cuarto es el 29, el 29, el quinto en camino es el 2, el 2 y en breve conoceremos cuál es el Bolo Cash de la doble revancha, llegó, es el 9, el 9. Los números ganadores esta noche en doble revancha, anótelos. 21, 7, 27, 29, 2 y el Bolo Cash fue el 9.